Buenos días queridas compañeras y compañeros la verdad es que se me hace enormemente extraño tener que dirigirme a vosotros a través eh, de un vídeo porque bueno lo que estoy deseando y contando los días es para poder acercarme a la fundación poder compartir un rato con vosotros en persona y hablar cara a cara pero bueno no quería dejar escapar esta oportunidad para deciros que somos conscientes del gran trabajo que habéis hecho, del gran compromiso que habéis demostrado y sobre todo de la valentía que, que habéis tenido. ¿no? Por eso me gustaría daros las gracias personalmente, agradeceros enormemente el trabajo que habéis hecho y el esfuerzo y sobre todo deciros que como presidente de esta fundación me siento enormemente orgulloso de la plantilla que tenemos. Mil gracias de corazón, espero veros pronto, Cuidaos mucho y mucho ánimo. Quiero unirme a mis colegas del Patronato para felicitar al personal de la Fundación por lo bien que han trabajado y están trabajando hasta este momento. Un abrazo muy fuerte a todos. A los trabajadores de la Fundación que en esos momentos tan trágicos habéis estado allí y lo habéis dado todo. Simplemente deciros muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Nacho Tremiño y solo quería mandaros a través de este vídeo unas palabras de agradecimiento, agradecimiento sincero eh, por todo el trabajo que estáis haciendo y el esfuerzo que estáis haciendo por las personas con lesión medular. El Patronato de la Fundación de Lesión medular y todos los lesionados medulares estaremos siempre en deuda con vosotros. Un abrazo. Quería transmitir mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación del Lesionado Medular, por su esfuerzo, por su dedicación y por la valentía que han demostrado durante esta crisis del COVID-19. Millones de gracias por el trabajo que habéis realizado por ayudar a todos y cada uno de nuestros residentes. Un abrazo. Y queríamos daros las gracias a nombre de la dirección y de todo el patronato por el esfuerzo que habéis hecho durante el principio de la crisis esperemos esperemos que nos repita en octubre y como decimos en mi barrio salud y suerte para todos muchas gracias a todos estéis haciendo un trabajo espectacular mucho más allá de lo que aparece en vuestro contrato lo estáis dando todo y gracias a, a vuestro esfuerzo a vuestro día a día, a vuestra dedicación, a vuestra implicación, estéis consiguiendo que saquemos este proyecto adelante todos juntos. De verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por el esfuerzo. Estimados amigos, como estrecho colaborador de la Fundación del Lesionado Medular y ante la situación tan caótica que estamos atravesando y que ya estamos superando, afortunadamente, Quiero dar mis más expresivas gracias y reconocimiento a todo el equipo por la buena actuación que habéis tenido durante esta época con la gente, la dedicación tan entusiasta y abnegada, por lo cual es digno de agradecimiento y de reconocimiento. Así que vaya mi felicitación en este vídeo que os envío. Enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que habéis hecho. Gracias. Hola a todos. Es obligado reconocer vuestro esfuerzo, dedicación y compromiso en esta situación, sobre todo en los primeros días, unido al riesgo que habéis corrido. Por eso, os estaremos siempre agradecidos. Hasta pronto.